Antes que nada, bienvenidas a todas y a todos eh, Esta es la segunda jornada de, de este programa Que hicimos otras formas de medir la economía y la empresa Y queremos dar las gracias a, por estar presentes aquí hoy eh, la, El objetivo de esta jornada era debatir las formas de valorar y medir Tanto la economía como las empresas Entonces decimos que las empresas no pueden pensar tan solo En seguir obteniendo beneficios y más y por eso es necesaria la, la creación de una economía justa Donde debemos marcar otro tipo de objetivos Por lo tanto, para el día de hoy eh, Van a estar presentes con nosotras Sanas Que es una, una, una, una, una asociación con más de 100 empresas muy diversas Y que coincide en una visión que les, más allá de ser rentables Pero también les, les, les importa un impacto positivo en el entorno de la economía social y medioambiental eh, luego vamos a contar con el mercado social, que es una red de producción y distribución y consumo de bienes y servicios de aprendizaje común, que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos, solidarios en un, en un determinado territorio, que nos van a contar del balance social. Y luego vamos a contar con la experiencia de Impact Hub, que es una red global de incubadoras y aceleradoras, aceleradas de espacio coworking, organizaciones sin fines de lucros, que nos va a contar su experiencia de empresas certificado de B. Antes de presentarlas a cada una de ellas, quien van a estar contándonos, me gustaría que Millán, también que es profesor de la Universidad de Zaragoza y digamos eh, coordinador de esta, de esta parte del Semillero de Ideas, que, que, nada, que les dé la bienvenida a todas ustedes. Muchas, muchas gracias Romina y, y bienvenidas a las, a las tres y muchas gracias por la disponibilidad que tenéis para poder eh, estar o participar. En esta, en esta sesión y presentarnos las, las experiencias ¿no? que, estáis, que estáis desarrollando eh, en, este, en este ámbito, desde el Laboratorio de Economía Social que está en, en la Universidad de, de Zaragoza. Eh, nuestro interés es eh, avanzar porque se conozcan cada vez más estas otras formas ¿no? de hacer economía y hacer, y hacer empresa eh, y eso, dar recursos y, y tener disponibles recursos para poder presentarlo, informar sobre, sobre estas sesiones. Eh, así que es un placer poder, poder escucharos, aprender y, y continuar con la colaboración que, que tenemos con Economistas Sin Fronteras, ir ¿no? haciendo estas, estas pequeñas eh, sesiones o videoforums que también haremos eh, para, para ir completando ¿no? la oferta también más allá de lo que, de lo que se ve en, en la carrera, que no es mucho. De hecho, el, el lunes me llamaba la atención que. Eh, está, tenía que explicar únicamente una determinada cosa de sociedades anónimas cuando hay más formas jurídicas, hay más modelos de empresa, etcétera, que no siempre se ven lo suficiente, quizá. Pues a través de, de estos pequeños eh, webinarios seminarios eh, intentamos, intentamos hacerlo. ¿no? Es una de las labores que queremos hacer en el, en el Laboratorio de Economía Social. Así que muchas gracias a las tres y esperando, esperando escucharlos. Muchas gracias, Mijan si os parece, voy presentando a una y según el orden que voy contando, va a exponer. Luego vamos a tener un rato también de preguntas y debate después de todas las exposiciones. Primero, como dije, vamos a contar con Sanas. Va a estar en Daniela Pablova licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad San Clemente de Sofía, máster en Antropología Social. Larga experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional con países de Iberoamérica. Actualmente es gerente de SANAS, la primera asociación multisectorial de empresas por el triple balance en España. Es exper experta eh, externa de la Comisión Europea para Monitoría, y Evaluación y Propuestas de Horizonte Europe. Luego nos va a estar Diana Canela por parte de Mercado Social. Y REAS, eh, socióloga especializada en facilitación y procesos grupales, desde 1999, además es de iniciarse como investigadora participativa activamente en colectivos sociales y medioambientales desde 2013. Se ha especializado en dos ámbitos específicos: por un lado, en la creación y consolidación de encuestas de responsabilidad social corporativa para entidades que tienen principios éticos. Específicamente, desde el 2013 colabora con el Mercado Social de Madrid y desde 2015 coordina la Comisión de Balance Social de REAS Madrid. Y por otros investigar en la facilitación y el empoderamiento de los grupos y su, trabajo, y su trabajo está centrado en el apoyo de la transformación social, desde el desarrollo de las personas y su interdependencia con el medio ambiente. Y por último, Faraga Lizowska, eh, desde el Impact Hub, gestora cultural con amplia experiencia en el sector público-privado, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora de proyectos festivales, festivales, espacios culturales y de innovación. Actualmente trabaja como Head of Workspace Experience en Impact Hub Madrid, donde gestiona los espacios de coworking y la comunidad de emprendedores y empresas. Multiplicadora B Corp, responsable de la certificación de B Corp del Impact Hub. Así que sin más, aquí os dejo primero Daniela, Diana y Ava, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias a Economistas sin Fronteras la Universidad de Zaragoza y a los equipos y las personas que están detrás de esta iniciativa, por esta iniciativa y por esta invitación. Hoy estamos publicando justamente en LinkedIn que tengo dos cosas interrelacionadas, aunque no lo... En toda esta, toda esta riqueza de, de cartel que tenemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, siempre hay tantas cosas interesantes por ver. Hoy eh, hay dos cosas. Una es aquí que vamos a hablar de, de medición de empresas y de economía, y a continuación hay una presentación de un informe sobre el cuarto sector en España, promovido por la SEGIP, la Secretaría de Estados Iberoamericanos, que precisamente, eh, es, ¿por qué están interconectadas? Pues porque en realidad aquí vamos a hablar de, de, de, de medición de impacto y enseguida esto nos lleva a otro asunto muy muy importante y una asignatura que tenemos pendiente aquí en España, que es ¿qué hacemos con estas empresas, nuevas empresas?, con estas nuevas economías regenerativas, cuál es el marco regulador que tienen que tener estas empresas, como he dicho, pues, pues asignatura pendiente aquí en España. ¿no? Entonces, luego a continuación se hablará de, se hablará de esto. ¿no? Quiero compartir eh, la presentación que he preparado. Eh, vamos a ver, esto parecía súper fácil. Compartir aquí. Y comparto. Y ya me diréis si esto va bien, ¿no? ¿Lo estáis viendo bien o si no? Me imagino. ¿Qué tal, Millán? ¿Cómo se ve? ¿Sigo adelante? Perfecto. Si quieres darle control L, veremos la pantalla completa. Sí. Eh, espera que. Eh, ¿Qué me has dicho? que sí. Si quiero control, dar, control L. Control L. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias por el apoyo. Pues nada, para contar cómo estamos midiendo y cómo estamos enfrentando eh, este asunto de medición de la economía, sobre todo en tiempos de cambios, voy a contar en primer lugar lo que es Sanas, lo que supone esta comunidad en cuya representación estoy aquí esta tarde con, con vosotros. Sanas es una asociación de empresas por el triple balance, el triple balance es un término acuñado en los años 90 en la cultura empresarial economista y por un economista y filósofo John Elkington que empieza por primera vez a hablar del, del triple balance y esto en realidad es el balance entre una, un impacto económico, otro ecológico y otro social que importa a las empresas, es decir, y con este propósito eh, nosotros eh, nos, nos, nos fundamos y, y nos creamos como asociación para unir a todas estas empresas aquí en España que comparten esta visión, la visión del triple balance. ¿Qué es lo que queremos con, con lo, dentro de Sanas? ¿no? ¿Para qué nos hemos creado? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es transformar un modelo que, eh, del que venimos, que es el modelo de economía lineal, de economía extractiva, donde... La, la relación entre producción, servicios, consumo y basura es absolutamente lineal y convertir esta, esta relación y este, esta relación en de lineal a, a circular. De esta manera creemos que podemos contribuir a construir una sociedad diferente, una so sociedad más sostenible, más justa y equitativa, que quiere decir hacer una política social, económica, justa desde las empresas. Ahora mismo somos, actualmente somos 130 empresas y entidades dentro de Sanas, estamos en 15 comunidades autónomas, nuestra sede social está en, está en Ferraz, pero también tenemos varios socios por diferentes focos locales en, en España, en el país, que también tienen gestión de espacios eh, ecológicos en Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. Los sectores que están representados en Sanas, perdonad, son, bueno, eh, los 130 empresas se encuentran en 20 sectores, eh, eh, sectores que podéis ver además, si entráis en la página de Sanas, pues quienes somos, eh, empresas socias, se ve además por sectores cada, cada empresa donde está situada, pero prácticamente para haceros una... Una idea es desde arqu arquitectura sostenible hasta alimentación, salud y bienestar, eh, formación, consultoría, eh, diseño eh, sostenible, servicios jurídicos y financieros, turismo, modo sostenible. Es decir, hoy en día no hay ningún sector, digamos, en que no haya una empresa, al menos en España, que esté trabajando desde la economía del triple balance. ¿Qué es lo que queremos eh, nosotros en Sanas? Queremos eh, cambiar, o sea, queremos definir estos tres, estas tres dimensiones desde las que estamos trabajando. La dimensión social, lo que queremos en la dimensión social es eh, tener, no solo tener eh, una legislación laboral cumplida en nuestras empresas, sino también contribuir desde, empresa, desde la empresa al desarrollo personal y profesional de los empleados, los colaboradores y los trabajadores de, de las empresas que dirigimos. Es decir, eh, crear una, una relación diferente que de la, entre empresa y, o empresario y empleado, diferente de la que caracterizaba las empresas de la economía tradicional. En la economía tradicional sabemos que somos recursos humanos, los trabajadores en una empresa. ¿no? Entonces, nosotros miden nuestro trabajo por nuestra productividad. Pues lo que queremos es dar el cambio y hacer, hacer el cambio y dar, dar la vuelta de la relación. Es decir, las, la gente, los trabajadores y colaboradores de una empresa no son eh, recursos humanos, son el tesoro de la empresa. Es decir, es el valor propio de la empresa. Y por supuestísimo, pues en una empresa trabajas con gente que está satisfecha, que se identifica con los valores de la empresa pues esto es lo que realmente puede asegurar la sostenibilidad de la productividad de, de la empresa en el, la dimensión económica lo que queremos es desde luego ser empresas prósperas porque es verdad también que cuando estamos hablando de sostenibilidad muchas veces nos podemos encontrar con esta realidad de hablamos mucho de sostenibilidad pero hablamos desde un punto filantrópico, desde un punto de altruista de voluntarios, no, en realidad lo que las empresas de Sanas lo que consiguen de una u otra medida es ser sostenibles económicamente para poder propagar con su propio ejemplo qué es esto del triple balance. Y luego en el, la esfera medioambiental o la dimensión medioambiental lo que queremos es regenerar esta relación que hemos construido entre nuestro medio ambiente y nuestro ambiente-espacio en general también para convertirlo de alguna manera en, un, en una relación, para convertir esta relación en una relación absolutamente consciente de qué es lo que estamos realmente impactando, cómo estamos impactando a las comunidades que vivimos en los barrios donde estamos, en las ciudades donde actuamos, en el país desde, en, en, en el que estamos. Es decir, una vez más queremos proponer un modelo diferente del modelo tradicional, donde en lugar de pensar solo en el beneficio o en el lucrativo económico de una empresa, queremos ver dónde está el beneficio medioambiental y social, que por cierto cada vez se ve más, más claro, que están absolutamente relacionadas de manera que no podemos separarlas, porque hablando de justicia medioambiental, estamos hablando ya de justicia social en realidad. ¿no? Bueno, para conocer un poco a sanas, qué es lo que sanas como asociación, qué es lo que hace, no? Aparte de unir estas empresas, ¿qué es lo que hacemos para, cuando unimos las empresas, ¿no? Cuando una empresa dice que comparte nuestra filosofía, suscribe nuestro manifiesto, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero y más, más importante es crear comunidad, porque es verdad que todo esto, en lo que estamos, eh, toda esta recuperación económica que, que, que en la que queremos participar. Y toda esta transformación social y medioambiental solo es posible si no, si no estamos solos. Si estamos en comunidad, siempre es más fácil. En esta comunidad lo que hacemos es debate, networking, debate para temas importantes que creemos que Sanas tiene que influir o tiene que posicionarse como un actor social importante eh, en concretos ámbitos, que podría ser incluso la legislación, eh, la regulación del cuarto sector, como he dicho antes en... En, en España, hacer networking para que esto suceda, para que realmente haya grupos de trabajo que estén trabajando efectivamente y no se quede solo en teoría y en buenas intenciones, nuestras propias intenciones y nuestros valores, innovar también, eh, hacer un, un, un grupo de trabajo para encontrar eh, el balance, triple balance de cada socio que está en la asociación, es decir, Hemos creado un, un grupo de trabajo hace unos años en, que hemos creado con, en el que hemos trabajado y con este grupo de trabajo hemos eh, construido una herramienta propia de medición de impacto propia de Sanas. Luego también por otra parte a nivel día a día lo que estamos haciendo y a nivel comunidad es promover la colaboración entre los socios, no solo con eventos sino también con cre creando pequeños clusters o pequeñas comunidades grupos también de trabajo, en las que se están trabajando proyectos concretos o colaboración para proyectos concretos, para convocatorias, eh, proyectos que pueden ser financiables y lo demás. Siempre en alianza con otras, con terceras organizaciones, siempre desde la academia hasta otras empresas, eh, asociaciones, fundaciones, eh, administración pública y eh, lo más eh, también, perdona, que... Sí, lo que Y lo más importante es que estas alianzas pues cada vez más también eh, los estamos atrayendo a, la, a, a las ideas que, que tenemos y las iniciativas que queremos promover para también colaborar. Es decir, en el fondo estamos creando comunidad para, para dos cosas fundamentales, participar y incentivar la participación de todos los socios y luego también para colaborar, colaborar internamente y externamente. Pues las fotos que he puesto aquí, en esta misma diapositiva, son fotos de iniciativas que hemos promovido, concretas, de este último año y eventos que estamos organizando. Arriba tenemos una cosecha sanas, abajo también una que está dedicada, dedicada precisamente a la mujer empresaria de España, que normalmente lo organizamos en el mes de marzo. También hemos promovido y apoyado iniciativas que han salido de empresas socias de sanas, como por ejemplo Cuatro Soma que es una iniciativa ya a nivel nacional se está moviendo de, y a nivel parlamentario también de legalizar los cuatro días laborales eh, en España y también promovemos el tema del cuarto sector y de la regulación y legislación de las empresas con propósito o empresas de, de, de, de, del, del cuarto sector de triple balance. Explicando un poco más cómo funciona Sanas, también tengo que decir que nuestro modelo organizativo, pues como no podía ser de otra manera, para ser asociación de empresas diferentes, triple balance, no al uso, sostenibles, pues también nosotros hemos pensado y siempre estamos en la reflexión no solo del propósito de sana sino también de qué modelo organizativo nos representa mejor. Y esto es nuestro modelo organizativo, lo que veis. Este dibujito es realmente de cómo, cómo nos estamos organizando. ¿no? Nosotros somos una asociación que tenemos una junta directiva electa, cada dos años se elige una junta directiva. Dos años es un periodo perfecto para que la gente realmente pueda donar sus horas de trabajo, la gente que electa, que, que entra en la junta directiva, que es cuerpo directivo de la asociación, puede involucrarse y responsabilizarse con tareas que en realidad eh, piden mucho tiempo, mucho tiempo de que muy valorado también por parte de, de los socios. Luego, hay también un cuerpo ejecutivo que es la gerencia y luego, pensando como siempre en cómo participar y cómo incentivar esta participación, lo, lo que hemos hecho el año pasado es constituir dos figuras en Sanas que son de embajadores y articuladores. Los embajadores de Sanas hemos visto en nuestra trayectoria de ya más de ocho años, hemos visto que hay mucha gente eh, que es... Bueno, forma parte de, de socios que, y socias que forman parte de, de Sanas, pero que están en constante eh, contacto o trabajo con otras organizaciones. PNUD, Comisión Europea, Pacto Mundial. Entonces hemos pensado que siendo ellos embajadores reales de, de Sanas de la asociación, porque siempre están hablando, exportando lo que estamos haciendo desde Sanas en el, los, los demás eh, ámbitos, solo nos faltaba reconocerles su estatuto de embajador de, o embajadora de Sanas y los articuladores son profesionales que prestan también horas como banco de horas de trabajo para eh, cumplimiento de una tarea concreta que por supuestísimo siempre está relacionado con su propio eh, campo de, de competencia y, y, y know-how y, y capacidades que tienen Es decir, esto es como saber dónde está tu talento y aprovecharlo bien y además reconocerlo. Pues con todo esto eh, al final, somos un, un sistema que ofrece precisamente estas, eh, est este tipo de, de trabajo para todos los socios y socias y, y, y aquellas que quieren asociarse. Damos formación, ayudamos en la influencia que necesitan la, los socios y socias, influimos nosotros también con, nuestros, con nuestras actividades y con nuestro trabajo y colaboraciones que tenemos con la Administración Pública y otras organizaciones. Hacemos redes de trabajo, damos visibilidad de las iniciativas de nuestras empresas, colaboramos en proyectos para financiación y desde luego tenemos esta herramienta de medición de impacto y so damos soporte a, la a las socias nuevas y, y también antiguas ya en la asociación que necesitan mejorar en, en, en su impacto. Bueno, pues aquí venía la historia de la, de la importancia de qué que es lo que hemos hecho en Sanas con esto que ya varias veces he mencionado, con la, la herramienta de medición de impacto. Empiezas todo esto con una, con una reflexión que es que todo lo que se mide es susceptible a mejora. Todo lo que no se, no se mide no se conoce y si no se conoce no puede mejorar. Entonces ahí empieza nuestra aventura, después de esta reflexión en uno de los, de los, de los eh, grupos de trabajo, empieza nuestra aventura diciendo, a ver, deberíamos de pensar en una herramienta de trabajo que corresponda en primer lugar a las pequeñas y medianas empresas y las pequeñas con la letra más pequeña, que en realidad están haciendo las cosas muy bien, están impactando de manera medioambientalmente y socialmente importante, pero no tienen conciencia de ello, ni tampoco saben cómo, cómo eh, consolidarse en este impacto y cómo mejorar aquel, en aquella parte que, no, que todavía tienen eh, por mejorar. ¿no? Entonces, eh, nos reunimos, varias empresas, y bueno, teníamos varios líderes en este grupo de trabajo y durante dos años estábamos elaborando la matriz de la propia herramienta y luego pues, los grupos de trabajo que testaban, las propias empresas de Sanas testaban esta herramienta. Entonces, lo que hemos decidido después de, de hablar, de hacer las entrevistas, de conocer a otras herramientas de evaluación, tanto las que estaban como más adecuadas para nuestra comunidad, como puede ser, por ejemplo, la herramienta del bien común, como otras que pueden ser absolutamente inapropiadas porque son para una empresa muchísimo más grande, por ejemplo, un ISO o incluso un B Corp, que pueden ser eh, para empresas de más de, 15, más de 50 o 500 empleados. Estudiándonos, sin embargo, todo, todo, todas estas herramientas, al final hemos visto que aquello que correspondía y estaba más cercano de la, de nuestra, de, de la PyME española es... Son las cinco perspectivas que queríamos conocer, porque son las cinco perspectivas de, de, del ciclo de vida de los productos y servicios que tienen eh, nuestras empresas eh, de Sanas. Cliente, productos y servicios, el, el primero, trabajadores y colaboradores, proveedores, espacio y entorno, entendido en un concepto no solo como coworking o espacio-oficina y la sociedad. Y por supuestísimo lo que queríamos es que en esta herramienta crucemos para ver dónde está la intersección entre las cinco perspectivas y las tres dimensiones. ¿no? Las tres dimensiones eran económica, ecológica y social. Eh, bueno, una vez que tuvimos ya la herramienta, ahí elegimos también nuestro círculo con, las, con los opinitos que veis a la derecha, una vez que tuvimos esta herramienta lo que hicimos es, Testar con, con 22 empresas de Sanas de diferentes sectores, procurando tener siempre una empresa al menos por sector, testamos la viabilidad de, de, esta, de esta herramienta. Y así como en el principio he dicho eh, cuál era el primer, digamos la primera ventaja de la herramienta de, de mediación de, de impacto de Sanas, que es porque está adaptada, porque nos ha costado muchísimo simplificar, desde, ir desde lo grande a lo pequeño, para poder servir a un tipo de empresario y un tipo de empresa que las grandes antenas no detectan, pero sin embargo es importante para todo, para creación de, de empleo, para impacto medioambiental, para impacto social. Esta, aquí he llegado al, al momento de decir cuál es la segunda gran ventaja que hemos visto que tiene la herramienta de medición de impacto de sanas es que estaba hecha desde las empresas y para las empresas. Para las empresas está claro, porque todas están hechas para las empresas, pero desde las empresas, para nosotros además fue muy importante y en un momento de, de un tiempo de cambio, de ver las empresas que están trabajando en turismo responsable, moda sostenible, consultoría, periodismo, audiovisuales, eh, formación, arquitectura abierta, passive house, eh, materiales de construcción y urbanismo, jardinería sostenido. Todo esto venían al testeo y veían si efectivamente esta, estos criterios, perspectivas y dimensiones se si reflejaban su propio eh, día a día, su propio know-how y su propio modo de viviendas dentro de, de, del sector. Entonces, ahí es donde realmente nos dimos cuenta también que la, la medición, la, una herramienta de medición de pacto, efectivamente, es una, una herramienta buena si está en constante, constante beta, en constante desarrollo. Aparte de que tienes que siempre la herramienta, eh, o sea, tienes que conocer la herramienta para testarte y tienes que volver a, a, a, a autoevaluarte o testarte dentro de X tiempo, porque la herramienta no es para poner un número y para decir. Bravo, tienes un 5 de 5 o qué mal tienes un 1 de 5, si no es para tomar conciencia dónde estás realmente como empresario, como empresa, ver dónde puedes mejorar y ver también por otra parte, pues eh, las ideas, que, que, las pautas que la propia herramienta sugería a, la, a las empresas que se estaban testando. Es decir,. Fue un momento en que descubrimos que más allá de que las empresas se estaban evaluando o se podrían, las futuras empresas se podrían evaluar, también podrían aportar con comentarios por un lado y, y, y aprender de la propia herramienta. La autoevaluación eh, se determina en cinco niveles de maduración y bueno, esto sobre todo es que la herramienta también pues que, que es como un intercambio en realidad de buenas prácticas y ideas de mejor. Estas son las, las preguntas y estas son las dimensiones y las intersecciones, las 15 de las que estaba hablando antes. ¿no? Pues Como podéis ver así, luego mandaré esta presentación para que podáis conocer mejor las preguntas, pero realmente se, se puede ver que en realidad son preguntas que están barriendo por todos los ángulos y por todos los, los, los sitios, por todos los, los cubículos de la casa. ¿no? Es lo que es conocer realmente eh, la empresa. Había muchas veces en el trabajo, esto es algo de, de, de, del momento de work in progress, ¿no? había incluso dudas a veces porque aparecían criterios que podrían, eh, podrían clasificarse o que podrían ponerse en sociedad, pero luego se veía a lo mejor que son los que conciernen la parte social de trabajadores y colaboradores. Entonces, en un trabajo muy... Eh, muy a conciencia hemos ido eh, construyendo estas, estas, estas preguntas sabiendo que no nos quedamos nada fuera ni tampoco eh, repetimos nada. ¿no? Y bueno, pues eh, lo que dije además antes es que al final eh, la, la evaluación de impacto y, y la herramienta cuando tienes una herramienta de evaluación de impacto, tienes que pensar constantemente en su mejora, ¿no? porque la herramienta de por sí no puede ser algo estático. El mundo está cambiando, nosotros estamos cambiando, realmente tenemos que, que saber qué es lo que queremos y, por supuesto, saber que, que no podemos retroceder, sino siempre tenemos que ir adaptándonos un poco a las, a lo, a lo, las llamadas también de, de los tiempos en los que vivimos. En un momento dado también nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer es plasmar los ODS dentro de, las, de la herramienta y ver qué parte, qué ODS, a qué parte eh, realmente corresponde. ¿no? Esto es lo que vemos aquí es eh, la flor de, la, la flor de, de triple balance. Esto es el resultado que podría recibir una empresa que se ha evaluado. Como dije anteriormente, no nos importaba tanto. O sea, la evaluación de, de la herramienta de Sanas no es una herramienta numérica que te dice, tienes un 10, eres un 8, sino en realidad lo que te está dando es conciencia de dónde estás tú, dónde están los demás de Sanas en el promedio y en qué es lo que puedes mejorar. Y bueno, también distribuimos, pues ahí donde están las partes, lo que, que decía antes, es que al final, este año, el trabajo de este año 2021 ha sido plasmar los ODS con la herramienta de, de triple balance. ¿no? Pues eso es, por ejemplo, la línea clara de promedio, pues si este en esta empresa concreta, pues si la línea de sociedad, por ejemplo, que ha tenido esta empresa eh, ha superado el medio de, de Sanas ¿no? y, sin embargo, en cliente pues todavía podría eh, mejorar dentro de lo que, de, que está haciendo. ¿no? Y bueno, pues eh, esto con, concretamente por la, para la, la medición de impacto. ¿no? Para nosotros es muy importante eh, pensar un poco en, en esta parte de, de, de comunidad que somos y que nos medimos y que sabemos que estamos importando y que estamos intentando que, también que concienciar a las demás empresas que quieren transitar, que no son triple balance, pero que tienen toda la intención de, de empezar este nuevo camino, esta nueva, eh, nueva aventura, pues acompañarlos y estar. Estamos siempre dispuestos a colaborar, a prestar nuestra herramienta. Además, es que la herramienta este año Hemos hecho una democratización importante, porque de, antes la herramienta era eh, solo una herramienta para, para uso interno ¿vale? de socios de Sanas, pero este año la hemos abierto, la hemos hecho también pública para las demás empresas, porque nuestro propósito, y esto es nuestro... pensamos que tenemos un papel, digamos, político en esto, político desde la empresa, dicho que tenemos que influir para que haya eh, una, un cuarto sector fuerte, importante, en aquí en nuestro, eh, en, el, en nuestro país, que nos reconozcamos, que nos unamos todos y que todos eh, estemos trabajando para un reconocimiento de, de empresas con, con impacto social, ecológico, y económico y una, un reconocimiento de, de empresas del, del cuarto sector. Bueno, pues eh, también deciros por último, porque además tengo que ir acabando, eh, deciros que dentro he hablado también de colaboración eh, y de proyectos colaborativos que surgen dentro de Sanas y estos proyectos pues, han tenido frutos como por ejemplo eh, varias empresas de Sanas se han unido por elaborar una, eh, una otra herramienta de medición que es el ecómetro, esto mide concretamente el CO2 de, de los edificios. Eh, también han trabajado varias empresas en hacer el árbol estratégico, que luego se utiliza en muchas academias, en IE, en ESP, que lo tienen ahí como modelo también de, de explicar lo que es eh, empresa con propósito. También iniciativas como Rural Citizen, que están relacionados con, con despoblación en España. entre patios que es otro gran proyecto de empresas colaborativas y empresas de sanas que han, creado una, una revolución, que han hecho una revolución en la arquitectura, porque en realidad lo que han creado es una comunidad ecológica y medioambientalmente y socialmente sostenible, que es como una cooperativa ecológica, por decirlo de otra manera, que ya está, que existe, que ya está en funcionamiento y que ya estamos viendo esta comunidad cómo se ha construido a base de derecho a la vivienda, no a base de, eh, de propietarios individuados. ¿no? Y bueno, pues Entre Patios tiene su propia página, lo podéis conocer un poquito más el proyecto, no voy a, a entrar en todos ellos. Centro Español de Turismo Responsable, bueno, eh, másters también que, que, que, en los que participamos también con, y colaboramos con academias, con universidades, en estos másters también participan formadores y, y consultores también de y empresarios de Sanas. Y, y esto, pues, eh, muchos más, más eh, proyectos también que hemos tenido y que tenemos todavía eh, por delante y aquí lo dejo para preguntas y para todo lo que no he podido decir y que, que ya se me irá preguntando, me imagino, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, nena. Si quieren, eso hacemos el recorrido de exposiciones y luego pasamos a preguntas. ¿vale? Y si alguna persona quiere apuntarlas en el pad compartido en el chat, bienvenida. Diana, si quieres comenzar. Hola, genial. Pues, bueno, muchas gracias por esta invitación a la Universidad de Zaragoza y Economistas sin Frontera. Y también un gusto y un honor compartir la mesa con mis compañeras ponentes. Eh, bueno, es muy raro este formato online. Eh, me gustaría mucho que pudiéramos tener un encuentro en breve más cara a cara y, bueno, poder conocer estos proyectos e iniciativas eh, en viva voz. Entonces, les voy a compartir pantalla... A me si. A ver si. compartir pantalla Estás como confitriona. me como ver Deberías abajo ¿no? compartir pantalla en el botón verde no, pues no ver si. A ver si. No, no me si. A No me aparece Madre mía, la tecnología. A ver ahora, saqué una confit Es si que no me te... está apareciendo. ¿Salgo y vuelvo y entro? A ver. No, si no, pásame la presentación y te la voy pasando si quieres. Vale. Mm -hmm. Qué rabia el directo. Si no, entras y salís, no hay problema. Vale, voy a intentar eh, entrar y salir, a ver, ¿sí? Vale. Mientras, una duda, Daniela, eh, porque por el cuadro que ponías, las preguntas que hacíais, parecía más de sí o no, pero entiendo que es una escala de 1 a 5, ¿no? Decías. No te oímos. No tengo el micrófono. Sí, es una escala de 1 a 5, efectivamente. Y no o sea, me refiero a que lo, lo rellenan las propias entidades, no hay, después se pone en común, no sé, entre las del sector o algo similar, o simplemente sirve de eso, como decías, para, para pensar sobre sí mismas, ¿no? Las entidades. Sí, ellos lo están pasando, la evaluación, bueno, primero se hace como un pequeño cursillo a la, a la persona para que entienda bien, bien por qué es importante eh, compartir datos reales, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido de poner un 5 sabiendo que no estás ahí donde estás. Entonces se hace un acompañamiento, un acompañamiento también a la persona. Y luego eh, lo que uy, me he visto de pronto así. De, y luego lo que lo que pasa es que los datos se, se juntan con la propia, con o sea, con los demás datos de sanas, de manera que cada vez que, que, que tú realmente te, te evalúas en esta evaluación, Tú lo que recibes primero es que pasas por una eh, tomas conciencia de dónde estás segundo ves pautas que antes no has explorado tercero te ves dentro de una comunidad que, que donde estás tú y por último efectivamente sabes pues dónde puedes mejorar lo cual la importancia de, de ser sincero es porque como tienes esta herramienta que no tienes que pagar nada por ella y que la tienes libre en X tiempo podrías otra vez volver a evaluarte y de esta manera ver si has mejorado en lo que querías mejorar. En realidad esto es el sentido, por eso le llamamos flor, porque es que no es un, no es un gráfico, no es una, en realidad no es un, una nota que te ponen, no es una flor de, de evaluación. O sea, tú mismo puedes hacer tu pétalo crecer. ¿no? Perdona Diana. Estábamos aprovechando. No, genial. A ver si puedo ahora. Creo que sí se veía. Me tienen que confirmar si sí, yo creo que se ve, permitir. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Eh, vale, pues mmm, la herramienta de balance social les voy a presentar un poquito qué es la economía social y solidaria, como un poquito el marco. Eh, porque es necesario medir el impacto empresarial y como dentro de, o sea, como el, el marco donde se metería eh, el sistema o esta herramienta del balance social y después ya entraríamos como a explicar un poquito los aspectos fundamentales de esta herramienta y qué retos tenemos hacia futuro. Entonces, para las personas que no conocen qué es la economía social y solidaria, eh, es una visión práctica y económica eh, en todos los diferentes facetas de la economía, eh, en la que entiende que la eh, economía es un medio y no un fin eh, para el desarrollo personal y comunitario. ¿no? Eh, perseguimos las empresas y personas que estamos dentro de la economía social y solidaria, una transformación social eh, detrás de un desarrollo justo, sostenible y participativo. Eh, más o menos siempre que nos metemos en, o que nos han inculcado los fines de una empresa, siempre nos ponen eh, que su fin es el beneficio y después alcanzar como eh, objetivos secundarios la calidad de las personas que trabajan en estas empresas, ¿no? Y la economía social y solidaria invierte estos valores y el fin de la economía social y solidaria es la calidad de vida de las personas y el medio es la rentabilidad económica empresarial, ¿no? Entonces ya de por sí es empezar a, a desvirtuar esta visión de la economía que nos han vendido y ver que la economía es un todo más global, ¿no? No solamente un fin eh, económico y lucrativo. Eh, dentro de la economía social y solidaria existe la entidad la, pues a la que tra trabajo y pertenezco que se llama REAS. REAS pertenece, está a nivel estatal en, más de, pues en 19 territorios y también est está conformada co por cuatro mesas sectoriales. En este momento somos más de 800 empresas y bueno, después empezaré a dar datos, pero como para que veamos un poco las dimensiones de, de lo que es esta esta entidad, ¿no? REAS. Dentro de REAS, eh, en algunos de los territorios, no en todos los 19, existe una herramienta eh, o una estrategia que sale a partir de, de, de REAS una estrategia para vincular a personas consumidoras y empresas, que no solamente sea una red de empresas, sino cómo nos podemos vincular eh, con las distintas patas de la producción, y a partir de ahí salen los mercados sociales. O sea, dentro de REAS están los mercados sociales, y ¿sí? que a veces no se, hace, no se entiende qué es mercado social y qué es REAS, pues, bueno, o sea como, como por ir descifrando un poquito todo este entramado, y ya los mercados sociales, aunque tienen una entidad jurídica aparte eh, de REAS, eh, pues somos una cooperativa integral que, eso, que, que está conformada por entidades y consumidores, sí y que a través eh, de, de los principios de la economía social y solidaria eh, consiguen eh, satisfacer sus necesidades. Eh, dentro de las herramientas, no sé si voy así como muy rápido, como con demasiados conceptos, pero como... Yo creo que es importante como hacer un marco de dónde nos estamos moviendo para entender la herramienta del balance social. El, el mercado social, por ejemplo, en este caso de Madrid, tiene distintas herramientas. Tiene la herramienta del balance social, tiene una app y también tiene una moneda virtual, ¿no? Por si empezamos a, a conocer un poquito eh, como, um, qué estrategias tiene, que no es solamente mercado social y balance social, eh, sino bueno, como conocer un poquito las dimensiones de, de esta iniciativa. Eh, cada una de estas iniciativas tiene uno de los objetivos, es vincular precisamente a las empresas eh, y a las personas consumidoras, y esto como que lo iré desarrollando un poquito más despacio, ¿no? Entonces ya metiéndonos en sí, en la herramienta del balance social, eh, la herramienta del balance social es una herramienta que se re, eh, la rellenan en las entidades que, que conforman el, el mercado social y REAS una vez al año, ¿no? Entonces, antes de, de plantearnos, o bueno, como entender las tripas un poquito de esta herramienta, si existe una, eh, una necesidad, eh, no solamente en REAS, sino ya a nivel global, de, de que las empresas den cuenta de su, del impacto que generan, ¿no? Una empresa no es una, un ente ajeno, sino realmente su actividad económica interfiere en tanto en los derechos humanos como en los derechos laborales, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada vez eh, pues hay una inquietud por las personas consumidoras de conocer qué es lo que está haciendo eh, la empresa y pues también uno de los objetivos, después ya veremos que tiene más objetivos de esta herramienta es fomentar un consumo consciente y responsable, ¿no? Eh, hay una gama muy grande de, de, de empresas y, y por qué consumir en unas y no en otras, pues parte de, de lo que por lo que estamos hoy aquí es eso, es eh, empresas que son transparentes, empresas que tienen un, un comportamiento ético con sus trabajadoras, con el medio ambiente, con su entorno, pues son empresas a, la, a las que deberíamos atender y consumir antes que una empresa que solamente por su coste eh, accedamos a, a sus productos o a sus servicios, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá aparece el mundo de las certificaciones y el medir de las empresas y también nosotros como personas consumidoras pues estamos un poco perdidas en este mundo de las certificaciones, ¿no? sería muy interesante que quizás como acá lo dejo como como bueno como como idea eh, que dentro de la universidad pudiéramos investigar qué hay detrás de cada uno de estos de estas certificaciones eh, también como por acercarnos como personas consumidoras pero también para ver las virtudes y las carencias que tienen no no es como ah vale porque un producto ya tiene un sello, ya es suficiente, porque nos podemos meter también en el lavado verde, bueno, es, es aquí, aquí hay como toda una línea que es muy interesante para debatir, ¿no? Aunque estamos en este mundo de las certificaciones, pues sí me gustaría, como aunque no nos vamos a meter en todas para explicarlas, sí decir que hay certificaciones que solamente miden el impacto ecológico, pero no social, otras el social, pero por ejemplo no es ¿no? Como que, que sepamos que existen distintas gamas en estos sellos, bueno, que hay muchos más. Eh, y después hay sistemas mixtos, que es en el que está, eh, por ejemplo, eh, la herramienta del balance social, que mira eh, o mide una, amplia más, una gama más amplia de, de impactos empresariales, ¿no? No solamente con sus personas trabajadoras o con el medio ambiente o la relación norte-sur, sino... Eh, bueno, una mirada más amplia. Entonces, el balance social es eh, un proceso por el cual las entidades anualmente miden eh, sus prácticas en cada uno de los principios de la economía social y solidaria y después rinden cuenta de ellos como un ejercicio de transparencia. Entonces, eh, los principios de la economía social y solidaria les dejé en el pad que, que compartimos en la sesión de hoy el link por si quieren profundizar en cada uno de ellos, pero sí es interesante saber cuáles son los principios que hay detrás de la economía social y solidaria para que nos hagamos cuenta de que, eh, por un lado, las entidades están reflexionando sobre ellas mismas. Y después, ¿qué es lo que la, la economía social y solidaria le pide a las entidades que, que se midan? ¿no? Entonces, por un lado está el principio de cooperación, que es uno de los principios fundamentales en la práctica empresarial de la economía social y solidaria, porque eh, nos han vendido eh, que las empresas son rentables si compiten entre ellas y la más fuerte es la mejor, y dentro de, de la economía social y solidaria nos hemos dado cuenta que las empresas que cooperan entre ellas eh, no solamente se enriquecen en conocimientos, en proyectos, eh, y es otra manera de actuar, ¿no? O sea, contra la, la competitividad. Después también persigue la equidad de las personas que conforman las empresas, no solamente de hombres y mujeres, sino también en toma de decisiones, etcétera, etcétera. Aunque haya también eh, pues jerarquías y, a, eh, y hay no todas las empresas que conforman la red son cooperativas, pero por ejemplo, si hay otro tipo de formas jurídicas, pues que sí se persiga que las personas trabajadoras eh, tengan voz o tengan eh, transparencia en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Después, el principio de trabajo eh, mide, eh, bueno, la calidad laboral, las condiciones laborales de las personas trabajadoras, eh, todo el tema de conciliación laboral, etcétera, etcétera. Después está el tema de sostenibilidad ambiental, que en este momento, pues, por la crisis que estamos atravesando, pues es fundamental que las empresas estiman eh, y midan su impacto. Después, eh, el compromiso con el entorno, eh, el cual significa que no solamente una empresa eh, se fija por, por sus, o, o a nivel interno, sino tiene un compromiso en el territorio y en la red donde está arraigado. Eh, por ejemplo, en asociaciones vecinales, si colabora con... Bueno, o sea, hay muchos ejemplos, pero no me quedo en pero bueno, sí, sí, el compromiso que tiene la empresa con el entorno en el que está arraigada y después son empresas eh, en las que sus beneficios eh, no solamente van a, al jefe o a la persona eh, de más alto cargo, sino son empresas que reparten su, sus beneficios y, y no viven por eh, esto que les comentaba al principio, eh, que solamente su fin es tener beneficios, sino qué está haciendo esta empresa con, con sus beneficios. Es una parte también muy importante que se mide dentro de la economía social y solidaria. Entonces, esta herramienta, el balance social, eh, tiene principalmente tres impactos y tres objetivos a su vez. Por un lado, eh, eh, tiene un impacto en la sociedad. Bueno, esto es una... una una diapositiva que nos puede mostrar cómo tiene como impactos hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Eh, por un lado, hacia afuera eh, muestra transparencia de las entidades, eh, influye en la transformación social y que otras empresas se sumen a, este, a esta manera de, de hacer, influye en el consumo responsable y en el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Y bueno, y también tiene eh, objetivos hacia adentro, que también ahorita los profundizaremos un poquito, pero tiene que ver con que las entidades se están mirando a sí mismas anualmente y reflexionando sobre sus prácticas. Tiene, eh, pone en contacto a entidades del mismo sector o que tengan las mismas necesidades o carencias. Desde, la, desde REAS y el Mercado Social identificamos entidades que puedan estar eh, en red e intentamos ponerlas en contacto o, por ejemplo, intercambio de prácticas una entidad eh, que ha conseguido, aunque no sea especialista en, por ejemplo, temas medioambientales, pero que mide su huella de carbono, hacer encuentros para que otras que no tengan que ser empresas de este sector, eh, pues mejoren sus prácticas en este sector, o por ejemplo, con temas de corresponsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, también es una manera de ponernos en red y colaborar e intercooperar entre nosotras. Entonces, eh, para la sociedad... Por un lado, eh, esta herramienta es la que permite objetividad, objetivar qué entidades pertenecen y cuáles no a la economía social y solidaria. Eh, mide el estado y el potencial y la fuerza de, de la economía social y solidaria a nivel estatal. A través de ella podemos decir cuántas empresas formamos parte de REAS y cuáles son sus principales prácticas. Eh, en el link que les dejé eh, en el Pad. Existe, hay uno un, un segundo que es los informes de la economía social y solidaria de este año. Entonces, cuando las entidades rellenan esta herramienta, no solamente se están mirando a sí mismas, sino a través de, de esta medición podemos ver la fuerza que tiene la economía social y solidaria, eh, evidenciar que somos eh, una realidad, que no es una... Um, intelequia de cómo deberíamos o una utopía, sino realmente son, somos empresas que realmente en este momento estén, estamos haciendo las cosas desde otra manera y también es otra manera, es una manera de llegar a otras empresas para que se sumen a esta, a esta manera de hacer, ¿no? Entonces, bueno, tiene como un impacto eh, a nivel más, más macro, por decirlo así. Estas son, eh, anualmente se genera, se, por ejemplo, este año hay tres informes uno es el informe general de la economía social y solidaria, eh, y una infografía, bueno y cada informe tiene su infografía, existe también el informe del estado de la economía social y solidaria, pero con la mirada de género, y después un análisis del mercado social. Entonces, por ejemplo, datos que nos sacan en este informe, que no nos vamos a perder en datos, pero sí es importante tener datos para demostrar que el hacer empresarial se puede hacer desde otro lugar, ¿no? Entonces, con, o sea, con poder tener estos datos, podemos decir que, por ejemplo, la brecha salarial en las empresas de la economía social y solidaria es del 1,6, a diferencia de las de empresas del IBEX, 35, que es de 132. Eso significa que en el IBEX 35, eh, la media, o sea que hay mucho más y mucho menos, pero la media de las personas que más ganan dentro de una empresa con la que menos es de 123 veces. Mientras que dentro de la economía social y solidaria, la media es de 1,6. O sea, la persona que más gana dentro de una empresa con la que menos es una diferencia de 1,6. Entonces... Eh, vemos que, que hay otra manera de hacer eh, economía y empresa y con estos datos pues se puede materializar y evidenciar que, que es posible, ¿no? Eh, entonces, este modelo de medición es eh, una batería de preguntas con un, un aplicativo informático que es estatal, en el cual entran las entidades y tienen que responder a 68 preguntas y que cada una está dividida por por los seis bloques de los, de los seis principios de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, anualmente, eh, las, pre, las entidades, por ejemplo, en este año 899 entidades han sido invitadas a rellenarlo. Eh, de, la, de estas entidades, eh, a la hora de rellenarlo, eh, contestan en cada uno de estos principios, ¿no? Y después, eh, pues ya se generan los informes que les comentaban. De las 899, 603 lo han complementado en este año, o sea, como el 87% más o menos. Eh, después es una herramienta para las entidades. Eh, por un lado, les sirve como ejercicio de autoevaluación es un momento en el que las entidades al año se pueden sentar y decidir cómo estamos en torno a cada una de nuestras prácticas en cada uno de los principios de la economía social y solidaria, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el principio del trabajo? ¿Cómo están nuestras personas trabajadoras? Eh, ¿Qué estamos haciendo con temas de conciliación? Eh, ¿Estamos tomando medidas para reducir la huella de carbono? Eh, ¿Qué estamos haciendo con nuestros residuos? Bueno, es un momento de reflexión y de... Identi de ide eh, compararnos con el año anterior, porque se les entrega una, un informe personalizado, que este no es público, que las empresas pueden ver en qué han mejorado y en qué no respecto al año anterior. Eh, bueno, y, y después hay otra parte que también es eh, identificar sus logros y retos, ¿no? Podemos, eh, a través de esta herramienta, decir, hemos conseguido mejorar en estos aspectos y nos tendríamos que celebrar e incluso contarlo al exterior y tenemos como retos mejorar en estos aspectos para el siguiente año, ¿no? Entonces es una manera de, de también ir avanzando. Las entidades que están dentro de la red no son entidades que ya tienen las prácticas eh, o las mejores prácticas de la economía social y solidaria, pero si hay un compromiso de mejora con cada uno de los principios, ¿no? Entonces es una manera también de ir mejorando. Y, y después, eh, lo que les comentaba al principio, eh, nosotras identificamos, por ejemplo, dentro de los retos y, y logros, qué entidades, por ejemplo, han conseguido medir su huella de carbono y qué entidades se lo han puesto como reto, ¿no? Entonces es una manera también de intercambiar saberes entre las entidades y enrique enriquecernos mutuamente, ¿no? Eh, entonces, eh, es un camino también, eh, esto se me había co olvidado comentarles, de aprender, eh, tú puedes, por ejemplo, eh, no tener una buena práctica, pero a la hora de rellenar este balance social, te puedes eh, ver el camino de cómo podías llegar a tener una buena práctica. ¿no? Entonces, las preguntas no son de sí y no, aunque hay algunas eh, que sí lo hay, pero realmente la medición la hacemos mostrando como ese camino de mejora, ¿no? Eh, a la, entonces, bueno, eso es lo que les contaba del informe que le sale anualmente a las entidades. Y después, por último, esta herramienta tiene un impacto en el consumo. Eh, el balance social se publica en la página web eh, de, del Mercado Social de Madrid y también en el estatal. Entonces es un ejercicio de transparencia y democracia porque las entidades le muestran a las personas consumidoras cuáles son sus principales prácticas en torno a los principios de la economía y solidaria. Es una, es una herramienta que con este ejercicio de transparencia perseguimos que eh, las personas consumidoras se acerquen a las entidades y vean el corazón de las entidades y en última instancia es potenciar el consumo consciente y responsable, ¿no? Una vez eh, las entidades rellenan el balance social, eh, tienen este tipo de sellos. Por ejemplo, este es el sello de Economistas sin Fronteras de este año. Entonces yo cuando lo veo es un sello más cualitativo. Pasamos de uno cuantitativo que era con números, cuánto medía esta, esta empresa en cada uno de los principios. Y nos, vimos, nos dimos cuenta que para las personas consumidoras eh, estos números no les decían o no entendían si no sino sabías cuál era la batería de preguntas a qué se referían y tampoco las entidades estaban sintiendo identificadas con estas ponderaciones, ¿no? Entonces hemos eh, eh, mutado a este sello que es más cualitativo que yo como persona consumidora. Si, si pincho dentro de la web del mercado social puedo ver eh, todo, eh, una infografía que ahora les muestro un pantallazo pero a simple vista, si no me meto dentro y veo la infografía de esta página, de, de esta entidad, puedo ver, por ejemplo, que en Economistas sin Frontera hay 13 personas trabajadoras, está fundada desde el 2019 y cuáles son sus principales logros y retos eh, en este año, ¿no? Pues en el año que, que rellenaron los datos y para este año. O eh, este es como primicia, está con dudas de si sacarlo o no, pero eh, vamos a sacar también un sello distintivo para establecimientos eh, en el que una, yo como persona consumidora, por ejemplo, puse el de dicha y hecho, eh, me acerco a unos productos de limpieza frente a una gama que, que haya en el establecimiento en el que estoy y puedo ver eh, con este QR la infografía del balance social de esta entidad. Entonces es una manera de acercarme y decir, pues esta entidad se diferencia a otras porque tiene un compromiso con la economía social y solidaria En torno a estos principios ¿no? La infografía es esta Que, que les muestro acá Bueno, es así pequeñita La que la, eh, se, se puede ampliar Pero bueno, te muestra en, cada un, en los resultados De cada uno de, de los principios Como los resultados principales eh, Retos que tenemos Tenemos muchos retos eh, Les dejo algunos así como para... Para saber que esto es una herramienta, por un lado, es una herramienta viva en la que siempre estamos mejorando la manera de preguntar y los indicadores. Eh, no sé si se dieron cuenta que de 899 entidades que la, eh, han sido invitadas, 603 lo han complementado. Entonces tenemos como reto que todas las entidades de la red lo complementen. Por un lado, para medir eh, todo el potencial que tiene la economía social y solidaria y después que todas las entidades lleguen a este ejercicio de transparencia, ¿no? Después, eh, fortalecer el vínculo entre entidades consumidoras vía sellos, vía encuentros, bueno, seguir trabajando en esta, en esta línea. Después, eh, si queremos transitar también hacia una certificación participativa, en la que las entidades y consumidoras estén más activas en, en esta herramienta y sean ellas las que realmente eh, midan eh, y, bueno, esto es como otro mundo que también podríamos hacer, eh, bueno, como que lleva mucho este, este reto, así que, bueno, me detengo casi y después si tienen preguntas lo podemos ampliar. Después, acciones estatales de visibilidad y mejora de esta herramienta y después que las entidades también eh, la utilicen más como herramienta de gestión interna. Y bueno, muchas gracias y, y, y bueno, lo que necesiten por acá estoy para las preguntas. Muchas gracias, Diana. Eh... No, no revisé el, el pacto estuve anotando un par de cosas. Eh, si quieren, eso. Ah, si quieres comenzar, así ten, nos llevamos tranquilas con tiempo de preguntas y debate. ¿Vale? Perfecto. Voy a, voy a compartir. ¿Lo veis bien? Perfecto, sí. Vale. Bueno, muchas gracias por, por invitarme. Eh, vengo a hablaros un poco de una certificación Bicorp, que digamos no es nuestra, no es de la empresa que representa Impact Hub, pero es una certificación que nosotros hemos adoptado eh, en, nuestro, en nuestro proceso de gestión y que, y que nos ha servido mucho, no solo para, para medirnos como una empresa con impacto social, pero también un poco para ordenar nuestro funcionamiento. Y ahora os explico cómo... cómo, cómo. Vale, voy a hablar rapidito de tres cuestiones, en general sobre, sobre lo que es el movimiento de Bicorp, cuál, cuál es el proceso de certificación que requiere y un poco cuál ha sido nuestro camino dentro, dentro de, de este recorrido. Bueno, como ya han explicado mis compañeras y seguramente lo sabéis ahora mismo... Hay muchísimas herramientas, muchas normas y, y muchos formatos diferentes de que una empresa pueda medir su, su impacto. ¿Por qué le hemos elegido nosotros vicor Bueno, sobre todo porque no se trata de una norma sino es una evaluación global acerca de la sostenibilidad eh, y desempeño de, de la empresa. Que lo mira desde todos los puntos de vista y, y que y en este momento en el que estábamos nosotros cuando hemos empezado esta aventura necesitábamos un poco un foco eh, muy, muy global. El, la historia de, de, de esta certificación es bastante curiosa porque, porque nace en realidad de una necesidad. Cuando unos chicos jóvenes eh, venden su empresa una empresa eh, mucho más grande, y ven cómo como durante el tiempo lo, lo que ellos han construido se va deconstruyendo un poco y el compromiso social y el ambiental se abandona casi por completo. O sea, lo que ellos han puesto como uno de los pilares de su, de su empresa al ser adquirida por otra más grande de repente ha ido perdiendo un poco el valor. Entonces, están, piensan en, en... un formato que podría, digamos, de alguna manera proteger esa misión y ese compromiso de las empresas para que eh, a nadie más eh, le, le pase esto. Y así se inventa en la certificación B Corp, que, mm, eh, que es una certificación que, que, que empieza a mirar la empresa desde un formato global y mirando los, los cinco aspectos que, que ahora hablaré. Eh, en las siguientes diapositivas. Ese movimiento, digamos, no es una cosa nueva, pero es verdad que se engloba un poco, eh, dentro de los movimientos de evoluciones de empresas que estamos viviendo en los últimos años. El siglo pasado las empresas estaban sobre todo más centradas en, el creación, en la creación del valor para el accionista, lo que les hacía como un formato mucho más exclusivo. Y, y estamos yendo cada vez más y muchas más empresas hacia, hacia un formato donde la relevancia, donde el acento está puesto en la creación de valor social, cosa que hace que las empresas puedan ser mucho más inclusivas, mucho más multi eh, desde todos los puntos de vista. ¿no? Y, y, por supuesto, lo que ya, ya ha comentado o ha comentado, por ejemplo, Diana, hoy en día también hay muchísimos certificados que, que han ido naciendo a lo largo de estos 20 años porque, digamos, lo que se llevaba era que tienen que ser buenos productos. Y yo creo que ahora esto también ha ido cambiando, que ya no solo nos estamos fijando en buenos productos, pero también en buenas compañías. O sea, no nos eh, interesa solamente el resultado final, sino tanto como consumidores, como personas que podemos trabajar en, en ese tipo de entornos, nos interesa cómo, cómo llega este producto, o sea, cómo es este proceso para, para llegar a, a este final. Eh, ahora mismo las empresas Bicorp son más de 3.200 en el mundo, de todos los sectores y en, en, en varios países. Eh, aquí en España ya son más de, más de 100 empresas y sí es verdad que no sabría decir si justo este certificado va a ser el que se vaya a llevar eh, dentro de unos años o, o el que sea de referencia. Eh, pues creo que no. Creo que no. Creo que en algún momento, por ejemplo, la, la Unión Europea eh, hará alguna medición propia para, para los, los socios europeos y, y será la, la, que, la que tendrán que adoptar varias empresas. Pero sí que Bicorp ahora mismo es una alternativa eh, que, que pueden elegir eh, varias empresas y la que hemos elegido nosotros. Dentro de estas empresas... Eh, algunas que están en España, un poco para que os hagáis una idea, digamos, quién está y qué, qué tipo de, de empresas se están certificando, certificando en, en este modelo. Como veis, hay empresas desde grandes multinacionales como Danone o Patagonia, a, a empresas pequeñitas como Farmidable. O empresas también que se han hecho muy famosas en, en los últimos años, como Ecoalgo o La Luz. Eh, eh, Un paso. Y... Sí. Igual estamos viendo la presentación de PowerPoint, pero no la exposición. No, no sé si estás pasando las diapositivas, porque nosotros estamos viendo sí. todavía la primera. Yo creo que ah, comparte... pues he pasado ya varias. No, no, te segui... yo creo que te hemos seguido bien el hilo, pero ahora cuando has dicho los ejemplos, al vale. compartir la pantalla, yo creo que eh... no te comparte la proyección. Igual es mejor utilizar esto. O sea, pues esperad, decid, decidme cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo hago. Y si lo, si lo pones como presentación abajo a la izquierda, al lado de donde sí, está el eso, eso es lo ahí. que tenía puesto. ¿eh? Ahí esto. Sí, como modo presentación deberías como, como estás compartiendo el ¿Y PowerPoint. ¿Y ahora se, se pasa? No. no. Por eso igual es mejor que utilices el PowerPoint así sin compartir. Vale, ahora lo veis, ¿verdad? Eso es, ahora lo vemos. Vale. Eh, Hemos ido bien, pero eso, ahora que hablabas de las vale. de los ejemplos... Yo igual Vale, esperad, espera, me voy a quitar entonces esto aquí para que lo veáis mejor. Bueno, pues eso es un poquitito lo que, lo que he ido hablando y ahora, y ahora estas son las, las empresas que, que os he comentado, que ahí es donde veis todos lo, los logos que que Había mencionado antes. En cuanto al proceso de, de certificación, eh, si os soy sincera, considero que es un proceso eh, bastante difícil. ¿eh? O sea, yo creo que no son, no todas las empresas eh, están en, en un momento de desarrollo de un compromiso tan grande y, sobre todo, de un ejercicio de transparencia que, que requiere esta certificación. Eh, lo que requiere es hacer una evaluación que está disponible en la página web y además está en abierto y antes de acercarse a este proceso uno lo puede consultar. En esta evaluación hay que, hacer, hay que conseguir un mínimo de 80 puntos sobre 200 que, que hay disponibles. Luego hay que adoptar un marco legal que ahora comentaré brevemente cómo, cómo es y luego estar de acuerdo con una cierta transparencia, es decir, con la publicación de los detalles de la puntuación en, en el directorio, en la página web de, de Vicor, donde cada uno puede un poco consultar eh, todas las áreas eh, y la puntuación de, de cada una de las empresas que están ahí. El marco legal que, que exige BICORP son esas, esos tres puntitos que, eh, que obliga a, a que estén incluido, incluidas en los estados. Que, que, que reconozco que puede ser una cosa que algunas empresas puede echar un poco atrás, porque, porque es verdad que, que son temas que ya no se no se deciden eh, simplemente entre entre la dirección, por ejemplo, que normalmente se tiene que llevar en el caso de consejas, ¿no? empresas de grandes grande o consejo de administración o, o un órgano parecido. ¿no? O sea, eh, las tres medidas son pasar el voto de los accionistas Consultar a un profesional legal, que, que, que el marco legal está, está dentro de lo que lo que Vicor eh, exige, y sobre todo la cláusula, que es la más importante, en la que se incluye que el desempeño de la empresa está vinculado a, a un impacto social y tiene un objeto eh, social. Los cuatro pasos que, que, que tiene Bicorp eh, son bastante complicados, o sea, complejos más bien, eh, que, que ya os he comentado y sobre todo es un proceso bastante largo. A nosotros, eh, nosotros hemos tardado casi un año en prepararnos y luego eh, este proceso que, que está aquí descrito, eh, que, que dura, dura una, unos dos meses más, entre completar la evaluación definitiva y subirla para su evaluación y luego en el proceso de revisión, donde hay que aportar documentación que, digamos, justifique y sirva de prueba a todas las declaraciones que se, que se ha hecho a lo largo de la evaluación. ¿Qué aspectos, sobre todo, mira Vicor? Lo tienen dividido en, en cinco áreas, gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Y, y dentro de estas áreas eh, lo miran desde dos puntos de vista. Lo que está marcado en azul está más vinculado a, a operaciones, o sea, cómo opera la empresa. Y lo que está marcado en rojo a modelos de negocio de impacto. O sea, están mirando, evaluando un poco si el modelo de negocio que, que tiene cada empresa de verdad es un modelo de impacto social. Y aquí podéis ver un poco eh, algunos de, de, de los puntos que, que, que revisan. Todas estas preguntas eh, se relacionan con, con cuatro categorías que, que tienen establecidas. O sea, mira, tanto las prácticas como los indicadores, como las políticas, como los resultados. Es decir, eh, es un examen eh, bastante exhaustivo porque mira prácticamente todo lo que se hace en una empresa y además exige tener las pruebas siempre por escrito, eh, tanto, tanto, tanto en, en, en los indicadores, en los resultados, en las prácticas como, como en las políticas. Nosotros hemos empezado eh, nuestro camino, bueno, un poquito antes, en, en 2017, en realidad, cuando, cuando hemos hecho el primer acercamiento. Ha coincidido con un gran crecimiento nuestro, porque Impact Hub ha nacido sí. con un espacio en Madrid, en, en la calle Gobernador. Luego eh, hemos ampliado un segundo espacio al lado. Eh, pero luego no, nos ha venido una inversión y hoy en día somos seis espacios. Y es verdad que un poco Vicor nos ha ido acompañando en este crecimiento y, y gracias un poco a, a esa, esa herramienta nosotros nos hemos ido ordenando un poco internamente, porque es una herramienta que sobre todo eh, sección por sección... Te da una puntuación y te indica eh, cómo lo podrías hacer mejor. Eh, ¿Has adoptado esta política y la aplicas solo a trabajadores de jornada completa? Bueno, pues no te preocupes, tres puntos. ¿La aplicas también a los, a los trabajadores de jornada parcial? Pues muy bien, pues ocho puntos. ¿La aplicas también a, a trabajadores que tienes contratados por proyectos? Pues aún más tres o dos puntos. Es decir, te muestra un poco eh, los escalones que puedes ir subiendo para tú un poco ir tanto planificando como saber dónde están tus puntos débiles y en qué es lo que puedes mejorar. Así que en, en febrero de 2018 nosotros solicitamos la, la certificación y, y la respuesta la, la obtuvimos en abril del mismo año pero eh, las certificaciones se hacen cada dos años. Así que en realidad al año siguiente eh, ya hemos empezado el proceso de revisión de puntualización y actualizaciones y también el, el, el plan de mejora. Es muy importante saber que, que digamos, una vez dados los puntos no significa que, que se la certificación. La certificación hay que hacerla desde cero. Eh, si, si obtienes en un año X número de puntos, a dentro de dos años hay que volver a responder a las mismas preguntas por las que ya se han obtenido puntos. ¿Por qué? Porque las empresas cambian, los procesos cambian, pero sobre todo también cambia el Icorp. El también se está adaptando a los cambios que vimos alrededor y, y por ejemplo, lo que, tiene, lo, lo que he marcado, que en noviembre migración a versión 6, es que justo nos ha tocado un cambio en la propia evaluación con algunas preguntas nuevas a las que nos tuvimos que, que adaptar. Eh, desde la empresa eh, nos hemos acercado a, a esta certificación eh, pensando en un modelo eh, lo más colaborativo posible. Eh, por supuesto no puede participar toda la empresa que, que, que digamos es difícil de gestionar, somos bueno, ahora unas 50 personas, pero lo que sí que hemos creado es un equipo de embajadores Vicor de cada área eh, de nuestra empresa, representantes que participaban una vez al mes en unas sesiones de, de repaso de preguntas y mejoras que podríamos desde cada área ir introduciendo. Eh, para mejorar la puntuación. Eh, en abril de este año hemos hecho la última, eh, última autoevaluación, autoevaluación. Eh, hemos hecho un pequeño webinar para, para todos nuestros trabajadores, para que todos estén al tanto del de proceso en el que estamos, y eh, durante el verano hemos trabajado con unas tareas repartidas para ya finalizar todas las medidas que teníamos que poner en marcha. Y a principio de este año hemos eh, cerrado este proceso y en marzo le hemos dado enter a, a la certificación. Estamos ahora esperando que nos den la puntuación final porque justo mm, hace unas semanas hemos aportado todos los documentos y, y pruebas y espero que, que la puntuación que, que os enseño aquí sea la final. Eh, nosotros con la primera certificación hemos empezado con 84,7 puntos y, y dos años más tarde hemos podido mejorar dos puntitos más. Sé que puede parecer que es muy poquito, pero creedme que, que la evaluación es, es muy exigente y, y nos ha costado, nos ha costado muchísimo eh, subir, bueno, sobre todo mantener, pero luego subir. Eh, si, si tuviera que, que decir alguna cosa que, que, digamos, nos ha impedido subir más en, en, en este proceso, eh, es verdad que, que nos ha tocado hacer la, la evaluación en un momento difícil de, en el mundo, justo en, en plena pandemia COVID y que la evaluación no estaba preparada a, a, a la pandemia mundial. Es decir, no había ningunas preguntas que, que digamos, pudiesen incluir las condiciones especiales que, que tuvieron que, que vivir algunas empresas. Eh, um, había preguntas que, que puntuaban bastante alto sobre creación de nuevos empleos eh, durante el año pasado y nosotros, desgraciadamente por la situación, no pudimos eh, abrir ningún puesto nuevo, cosa que nos ha penalizado, pero, pero claro que nosotros entendimos que... Que, que digamos, estaba un poco fuera de nuestro alcance poder, eh, poder hacerlo. Pero por lo demás, eh, estamos muy contentos de, de subir esos dos puntitos porque eso significa que estamos en un proceso de, de mejora continua. ¿no? Y, ¿Y cuáles han sido esas, esas claves de mejora? Pues, pues yo creo que sobre todo pensar que, que la propia certificación eh, nos ha servido como autocrítica. Eh, o sea, ha sido un examen para nosotros interno un poco para ver eh, qué procedimientos nos faltaban, qué indicadores no estábamos recogiendo, eh, en qué prácticas estábamos eh, fallando. ¿no? Y, y sobre todo también nos ha servido un poco para convencernos a nosotros mismos, aunque ya estábamos convencidos, pero, pero nunca es suficiente de cómo es de importante eh, esa medición dentro de una empresa y cómo es de importan importante estar en un ejercicio de mejora continua. Creo que ha sido también un acierto crear este equipo de, de embajadores, sobre todo porque mmm, no solo, eh, eh, no solo esto, estos procedimientos y esa, y esa concienciación se comparte entre todo el equipo, pero se comparte también la ilusión de estar dentro de un proceso que, que, que al final a cabo aporta a, a que, que la empresa sea una empresa con valor social. Eh, creo que, que también es importante dentro de la empresa um, hablar abiertamente de las áreas de mejora y marcar los objetivos, cosa que, que hemos compartido con nuestros trabajadores y, y, y que espero que en el futuro nos ayude a que todos participen en, en ese camino. Y, y ya por último, eh, solo para resumir lo que, lo que consideramos que. Eh, que podemos considerar como beneficios de pertenecer a una organización como Bicorp, eh, que ya os comenté que no estoy segura si, si va a ser la certificación eh, que va a dar respuestas a todo, pero ahora mismo es una que a nosotros nos ha servido bastante en, en el momento en el, en el que estamos. Sobre todo nos ha servido porque nos eh, sentimos parte de una comunidad global, eh, que, que, que digamos está eh, yendo hacia el, mismo, hacia el mismo objetivo y que, que está persiguiendo eh, el mismo fin. ¿no? Eh, luego nos ha aportado unos instrumentos que, igual a nosotros mismos, nos hubiese costado un poquito más crear, y aquí teníamos, ten, los teníamos ya dados, o sea, podíamos medir y gestionar, y sobre todo a esta base mejorar nuestros propios procesos. Nos ha servido sin duda para dar la misión. Como os comenté, tuvimos una propuesta de un inversor que, digamos, podría acabar de, de, muy, diferentes, de muy diferentes maneras. El inversor podría poner unas exigencias que igual no iban en, en esta dirección, pero como nosotros... Hemos empezado ya este camino, teníamos como muy blindado que, independientemente de, de qué pase en la organización de la empresa, hay unos principios que no se podrían cambiar y una misión que hay que, hay que seguir. Eh, pues creo que, que, que ya es todo. Ahora, si vais a tener alguna pregunta más, estaré encantada de, de responder. Muchas gracias, A. que no me deja salir. Ahí. Vale. vale ya gracias. está. Muchas gracias, a por la presentación. La las tres interesantísimas y eso como las diferencias ¿no? entre unas y otras y las similitudes también de, de, de ese cambio ¿no? que todas han mencionado, otra forma de las empresas. No sé si hay una pregunta o una reflexión después de las tres ponencias. A mí sí que me gustaría preguntar algo. Es, es una pregunta para las tres ponentes. En vuestra experiencia, eh, en las mediciones que habéis hecho en las distintas empresas, ¿se puede encontrar una correlación de alguna manera entre eh, puntuaciones más altas y empresas con más tendencia a la innovación? Pues mira, yo creo eh, que la hay sin duda. No sé si es determinante, pero, pero la hay sin duda, sobre todo en el sentido... Eh, que, que innovar significa también innovar hacia adentro, es decir, claro. innovar. O sea, antes de innovar hacia afuera tienes que empezar por tu propia empresa y un poco eh, ver si, si lo que tienes establecido son eh, lo, las viejas reglas de siempre que no te permiten avanzar o si, si estás de verdad empezando un nuevo camino que, que, que, que te lleva a un punto que, que, te deja, que te deja avanzar. Así que yo creo que, yo creo que sin, sin duda hay este, este hilo. Muchas gracias. Eh, luego yo desde Sanas lo que puedo decir, eh, a mí me llamaba la atención, sobre todo durante la pandemia y post-pandemia, ¿no? que había muchas empresas dentro de Sanas que innovaron para bien, para cambiar y para encontrar nuevos proyectos. Entonces venían con la evaluación diciendo, mira, eh, me conoces de toda la vida. Una concretamente Praxis, me acuerdo, que son los unos de los actores de la construcción y el diseño del árbol estratégico del triple balance. Y ahí es donde ellos dijeron, eh, la pandemia nos ha parado. Ahora mismo estamos con nuevos servicios, por decirlo de alguna manera, y hemos emprendido un proyecto y parecía como otra empresa, aunque es la misma empresa, pero parecía ya el target group era diferente, eh, el modelo era mucho más mejorado, habían incorporado criterios que antes como que no teníamos mucho en cuenta. no Entonces fue para mí muy, muy interesante. O otro ejemplo es que me acuerdo de muchos así de gente que trabajaba sobre todo con su comunidad eh, de cercanía. no Um, otro, SATnam Yoga, eh, que me decían, no, Daniela, es que nosotros en realidad estamos al servicio de la gente del barrio, porque aquí hay mucha administración, eh, por aquí edificios donde pues, oficinas y gente que viene aquí a utilizar nuestros servicios y nuestros clientes son de aquí. Bueno, pues resulta luego que cuando nos encerraron, se reinventaron y empezaron a hacer tipos de cursos para el primero que, que lanzaron era para gente mayor, que estando en su casa necesitaba también un apoyo en salud, bienestar, en motricidad y lo demás. Entonces prepararon un curso. ¿Qué resultó? Pues que de pronto, lo que decía el CEO, dice, hasta ahora siempre estaba yo era como un chico de barrio y resulta ahora que me conocen en Alicante, que me buscan en Zaragoza o en, o en, o en Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tiene mucho que ver esto y que se ha hilado también mucho con, con el tema de la medición, sobre todo por el tema de conciencia, de conciencia de cambio. ¿no? Es que estamos en un cambio constante, no por esto para mí, eh, vuelvo a decir algo, que perdonad que me repito, pero es que una herramienta que no cambia, para mí, eh, la herramienta es obsoleta en el momento en que sale afuera. Si no la cambias, si no la mejoras constantemente, las propias herramientas necesitan mejora. Muchas gracias, Anita. Sí, es que yo creo que en efecto, o sea, era por corroborar. Hace un tiempo estuve dedicando pues, más energía a, a, al, al balance, al triple balance en distintos ámbitos, sobre todo en de la economía del bien común. Y ahí ya se veía, sobre todo, lo sabrás si lo habéis estudiado a nivel internacional, eh, que sí, sí, las empresas que tienen eh, unos mejores resultados son las que aventuran eh, el cambio con más facilidad y tienen más tendencia a la innovación. Lo que pasa es que como hace un tiempo que no estoy en ello, pues me apetecía saber eh, cómo, está, cómo está ahora la cosa, tanto en innovación social como en tecnológica. O sea, es que es en los dos ámbitos. Claro. Claro y más ahora con los fondos de recuperación económica y sabéis que el primer eh, punto así fuerte, aunque lo ponen siempre como segundo o cuarto, pero digitalización, ¿no? El tema de que tenemos realmente que, que digitalizarnos porque sin la tecnología vamos a, a no vamos a hacer a partir de ahora nada. Pero luego también el tema de innovación y de Redes, porque toda, toda, toda esta economía de regenerar, en el fondo, es de innovar también. ¿no? Otra sí. cosa es que tenemos que tener mucho cuidado con, el, con, el, con lo que nos encontramos muchas veces, y ya lo digo desde, como consumidora, ¿no? eh, como consumidora y, y, y persona que cada día quiero aplicar mi sostenibilidad comprando donde quiero comprar y apoyando al proveedor que quiero apoyar, pues en el fondo, eh, y sobre todo últimamente, pues te puedes encontrar con mucha sostenible bla, bla, como siempre decimos, y innovatitis, ¿no? Que todo el mundo se lanza en palabras de yo es que es sostenible y yo innovador, y... pero en el fondo es... Eh... Y a veces es mucho más simple de lo que te lo pintan, ¿no? Innovar mismamente, ¿no? A mí, además de lo que comentaba Daniela, que también en el COVID vimos muchas empresas como se reinventaron, innovaron, eh, hicieron lazos con su entorno, con su barrio, con alimentos, con lo que sea, eh, así como para añadir al debate, yo creo que también ha habido um, eh, la innovación en la gobernanza de las empresas. Yo creo que ahí ha habido un repunte y un cambio en la hora eh, de organización interna. Que ha sido como fundamental para, para que las empresas se entiendan desde otro lugar, ¿no? Desde donde se toman las decisiones, cómo, con metodologías. O sea, yo creo que ahí ha habido una innovación muy importante. César, que tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Disculpad que no puedo encender la cámara, no, no la tengo activa en este momento. Eh, Quiero hacer una pregunta, no, espero no hacerla muy compleja, eh, una pregunta para la, las tres ponentes, eh, respecto a un elemento que emerge fundamentalmente eh, en las tres, que es la comunidad de aprendizaje. En vuestras tres presentaciones aparece claramente la identidad de una comunidad, conformar una comunidad de aprendizaje, y ahí es donde va a ir la pregunta o las tres preguntas que tengo. Una es fundamentalmente cómo desde vuestra experiencia la participación en esa comunidad de aprendizaje es percibida. Eh, percibida como costosa, como positiva no sé, me gustaría que la describieseis porque es un elemento que es importante ¿no? eh, hay unos costos de participación eh, en estos procesos que requieren continuidad, que requieren un desgaste y que fundamentalmente tienen una lógica de transparencia entonces me gustaría que eh, bueno, desde vuestra experiencia eh, planteaseis cuál es el nivel cuál es el costo de la participación en estos procesos de construcción de comunidad de aprendizaje Puede haber recursos voluntarios, puede haber recursos que sean liberados fundamentalmente, pero me gustaría que, que se plantease de una forma pues, digamos, eh, rápida tampoco, porque creo que puede ser una, una pregunta bastante, bastante amplia. Y sobre todo porque, ahí viene la segunda pregunta, eh, aquí estamos hablando de una comunidad o comunidades de aprendizaje donde confluyen diferentes identidades, productores, consumidores, lo que podríamos definir como una comunidad de multi stakeholder. Entonces la pregunta eh, va más también en ese sentido, es decir, ¿cómo confluyen estas identidades y qué tensiones hay a la hora de leer estos indicadores, a la hora de interpretar estos indicadores? Un 84 a un 87 implica un impacto también. Entonces me gustaría ahí que lo ha planteado Alga, sobre todo ya con un elemento cuantitativo, es decir, ¿cómo se lee eso y cómo confluyen fundamentalmente las identidades de todos estos actores que han estado alrededor de la construcción de la comunidad de aprendizaje con participación? más inclusiva, más exclusiva, pero me gustaría que, que planteaseis ahí un poco vuestra experiencia y como les he planteado desde las organizaciones que, que estáis representando en este momento. Bueno, si me permitís que empiece yo, porque mi respuesta va a ser súper corta. Eh, no hago más que Community Builder eh, todos los días. ¿no? Entonces, yo creo que las comunidades sanas, además, al menos en dos puntos de la, de la presentación hoy eh, lo he mencionado y podía decirlo en, en muchos más sitios. El primero es el nuevo modelo organizativo. Es que organiza la organización de Sanas, reinventándonos también nosotros e innovando, era también estudiarnos modelos que eran apropiados para tipo de asociación, para tipo de empresas. Y al final encontramos esto que es precisamente participación y colaboración, es decir, eh, en Sanas, si no quieres participar, te quedas fuera, sin, sin, de manera absolutamente natural. Mm, me acuerdo de un vídeo además que está colgado en la página web de, de Sanas. Tenemos tres vídeos y uno de ellos es explicando, porque este es el primer vídeo que tenemos, explicando lo que, es la, lo que aporta Sanas. ¿no? Y un compañero, que siempre lo cito cuando hablamos de comunidad, que cuando le preguntaron qué es lo que le aporta Sanas, Sanas dijo no estar solo en la trinchera. Es que esto ya es pertenencia a una comunidad, ¿no? una sensación de que al, al de al lado le pasa lo mismo que a tú, que puedes compartir ideas, que puedes, eh, puedes avanzar con su propia experiencia y puedes prestarle todo lo que tienes de la tuya. Y luego, por otra parte, yo creo que la propia también eh, herramienta es que si no fuese por la participación no hubiese sido posible. Sobre todo esta convergencia de experiencia y de, de, de ideas ¿no? que, que ha habido en, en la construcción de la propia herramienta? O sea, si no hubiese por la voluntad de la gente que dijo, vengo de turismo, vengo de moda, en mi sector de consultoría pasa esto, fíjate lo que está ahora mismo en construcción, lo que está subiendo, bajando, eh, vemos que ahora mismo las comunidades en nuestro sector se organizan, si no fuese por ellos, no hubiese sido... Eh, o sea, no, no ha, visto, ha habido eh, cerebro de sociólogo, estadista y de científico que, que, que nos hubiese aportado tanto en, como conocimiento para, para construir una, una, una herramienta de, de medición. Pues eh, en nuestro caso es, es bastante parecido. Nosotros, aunque somos espacios de coworking, Impact Hub es una red internacional que en realidad es una red de comunidades y, y para ser Impact Hub no hace falta tener un espacio, hace falta tener una comunidad. De hecho, en el mundo hay, hay Impact Hubs que no tienen un espacio, solo son una comunidad con, con el mismo objetivo de, de impacto positivo que quiere trabajar, que quieren trabajar juntos, compárteles el objetivo y se apoyan mutuamente. Así que, digamos, luego, luego el espacio físico es solo un añadido que, que te da una cierta estabilidad y sobre todo te da un techo donde, donde, donde reunirte, pero, pero la base siempre es la comunidad. Y en este sentido no, nos pasan dos cosas. Por un lado tenemos a... A muchos miembros de la comunidad que se vienen con nosotros precisamente porque somos una empresa Corp y porque somos una empresa con impacto social. Pero también hay muchas empresas que vienen sin saberlo, se unen a nuestro coworking y con el paso de tiempo se dan cuenta de, de los beneficios que, que, que han, ponido, han podido obtener durante el tiempo que han estado con nosotros y nosotros lo medimos muy de cerca porque todos los años hacemos un proceso de evaluación de todos los miembros que tenemos en la comunidad que va sobre todo centrado en, en las preguntas. Estar aquí con nosotros dentro de la Comunidad de Madrid te ha ayudado a incrementar tus ingresos, a cambiar tus procesos, a mejorar la situación laboral de estos trabajadores y, y hasta ahora todos los años eh, las respuestas han sido sí y, y, trabajamos eh, todos los días para, para que, que siga así. Vale, eh, pues nosotras una de, no sé si les, en el principio que les comenté de cooperación, eh, uno de nuestros valores es la intercooperación entre las empresas, ¿no? Para nosotros es por un lado fundamental que las empresas eh, intercambien saberes y se apoyen si tienen necesidades, eh, unas entre otras. Eh, este año hemos lanzado una iniciativa que se llama eh, Es momento de hacer piña, ese es nuestro lema, y hemos lanzado un cuestionario para ver qué saberes tienen las entidades que quisieran compartir y, y poner en común con el resto, y, y qué necesidades tienen y que creen que pueden ser cubiertas por, por, por, por la red, ¿no? Entonces, bueno, era en el 2022, aunque ya hemos hecho intercambios de prácticas y saberes, por ejemplo, hicimos uno en torno a la corresponsabilidad de entidades que no tienen que ser feministas ni que sea su tema, pero que sí han trabajado los temas de corresponsabilidad interna y intercambio de prácticas de cómo lo están haciendo unas y otras para aprender unas de otras, ¿no? Vamos a hacer en el 2022, eh, de, bajo el lema este de es momento de hacer piña, eh, un intercambio de prácticas y saberes en torno a la huella de, de carbono. Y bueno, o sea, como que si tenemos desde REAS, eh, uno de nuestros pilares es el fortalecimiento de la red entre las propias entidades y el intercambio de prácticas y saberes, pero también las entidades ya en formar parte de la red, entre ellas eh, se han interconectado y, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos en el balance social es el intercambio eh, de las entidades, por ejemplo, del mismo sector y con otros sectores, ¿no? Entonces, es una de las eh, preguntas que medimos anualmente y, y, y las maneras en compartir, si se comparte gestión, recursos, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, como que dentro de nuestro ADN, eh, sí prima muchísimo el intercambio entre las empresas y la participación. Dicho todo esto, sí es verdad que la participación en pandemia pues se ha dificultado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el balance social somos una comisión eh, que éramos mucho más activas entre todas las personas de la comisión. Hacíamos el balance social, ayudamos a las entidades a que lo rellenen, etcétera, etcétera. Y con la pandemia pues por ejemplo la participación dentro de, de la Comisión del Balance Social ha bajado, no porque también es un momento en el que las personas pues interaccionamos, nos contamos otras cosas, nos tomamos algo, entonces eh, a nivel más, ya no tanto de las empresas, sino de voluntarios, personas eh, en la red, eh, se ha bajado un poco, pero también estamos como... como eh, pues en este momento como de activar también a las personas consumidoras a que formen parte de esta medición de impacto de las empresas, ¿no? Vale. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda, reflexión? Pues quería plantear eh, porque es algo lo de las lo que han ido comentando no tanto estrella con el tema de la innovación como eh, césar con el tema de la comunidad ¿no? que está que está detrás y que eh, estaba revisando mientras hablabais las las páginas web y, y en todos los casos al final también se habla de comunidad ¿no? que soporte toda esa, toda esa herramienta ¿no? la comunidad bilab o, o en el caso de sanas y por supuesto de reas ¿no? está la asociación detrás eh, y otro concepto que me rondaba continuamente, bueno, tenemos, aquí, tenemos interrupción de, de los pequeños, eh, es también el de gobernanza, ¿no? el de gobierno de la organización que, que, tam, bueno, que se ha ido apareciendo ¿no? a lo largo de las, de las presentaciones. Estaba viendo que en BICOR está muy claro ¿no? con el cambio de los, de los estatutos. Eh, para incorporarlo explícitamente, el avance hacia el, hacia el, impacto, el impacto social. Yo creo que en, en algún momento, se ha, me recuerdo cuando lo revisé hace tiempo, que se si hablaba incluso en la reinversión de beneficios en la organización, no sé si, si eso se ha cambiado. En el caso de REAS eh, y, y del balance social, yo creo que también está, está claro por el tipo de entidades ¿no? que, que, que participan, que tienen que ser de economía social, con lo que la, la estructura... De gobierno viene dada también por, por, esa, por ese por ese modelo. No sé si en el caso de, de Sanas, este aspecto también lo que decías, ¿no? Se enfoca más a pymes, a autónomos, es más, más más complicado, pero no sé qué importancia tienen en la estructura. O sea, era un poco preguntaros por cómo afecta esa parte del, del, de la gobernanza, del, del gobierno, de, de las organizaciones a, a esa cuestión del impacto, ¿no? De generar impacto. Sí, bueno, la gobernanza en nuestro caso está dentro del nuevo modelo organizativo que lo acabamos de, de cambiar. De hecho, uh -huh. incluso lo hemos incluido en nuestros propios estatutos este cambio, no está reflejado porque con la, la buena práctica de, de tener elecciones cada dos años, pues cada lo que sucede, los cambios se pueden ir registrando y se pueden ir reflejando en en, nuestra propia, eh, en nuestro propio gobierno, ¿no? Y en caso de las empresas es con la inclusión, con, la, con la, el cambio que estamos haciendo constante a preguntas y incorporación de nuevas preguntas dentro de la propia herramienta de impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, si os acordáis, hace mm, un par de años o un poquito más, no importaba mucho si tiene tu empresa, sobre todo si es grande, plan de igualdad. Ahora todo el mundo está hablando de esto. O sea, hay muchos sitios en que tú ya no puedes progresar en una subvención, en una, una lic de licitación, si no tienes un plan de igualdad. Entonces, esto antes nosotros no lo teníamos contemplado y ahora estamos esto con, con la incorporación de, de este punto, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno Y en plan también de, de, de otros cambios también que conciernen la propia... O sea, que hacer otra vez, volvemos a lo mismo, hacer consciente a la empresa que se está evaluando de que hay algo que a lo mejor todavía no ha tomado conciencia o que puede mejorar en ello. ¿no? Y esto, estos cambios también conciernen la, la gobernanza. Bueno, en el caso de REAS, eh, nosotras permitimos que hayan empresas que no tienen que ser necesariamente cooperativas. ¿no? Entonces, el tema de la gobernanza eh, se permite en otras formas jurídicas, incluso Reas Madrid eh, permite que exista por la idiosincrasia de este territorio y de la manera de emprender, que no es la misma, por ejemplo, de, de cooperativismo de Reas eh, Euskadi o Reas Cataluña, eh, que hay una cultura cooperativista mucho más arraigada y fuerte, en Madrid, por ejemplo, se permite la figura de autónomo o autónoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si eres autónoma o autónoma, no se te hace una batería de preguntas en torno a la democracia y gobernanza, porque sería tú contigo misma, es como se quita este apartado, pero al resto, de formas jurídicas, sí se les pregunta en torno a, a, a, a cómo toman las decisiones, y a lo que les comentaba al principio, aunque haya jerarquía, si se tienen en cuenta si a las personas trabajadoras es, se evalúan eh, tienen voz y voto hay un cuestionario que se este sigue sí cada dos años que se le pregunta a las personas trabajadoras sobre la calidad de su trabajo dentro de la empresa eh, y es de manera anónima eh, se rellena de manera anónima eh, y bueno por ejemplo, el techo de cristal, si son mujeres o hombres. Las, o sea, como se pregunta en, en tema de gobernanza quién está tomando las decisiones, eh, si las personas trabajadoras están eh, al tanto de las decisiones, si hay transparencia. Bueno, hay como muchas maneras, aunque no haya eh, horizontalidad del todo y no todas las, las entidades son cooperativas, eh, hay muchas maneras de ejercer una gobernanza en una empresa que no es una cooperativa. no Entonces, si es una pregunta... Eh, o son preguntas que se tienen que, que, que, que responder las empresas para formar parte de la economía social y solidaria, ¿no? Si es un jefe que toma las decisiones y el resto las acata y no hay transparencia ni manera de contacto, o sea, bueno, acá ya les podría como desarrollar todo el cuestionario, pero sí es importante que, aunque sea una forma jurídica no horizontal, eh, las entidades se pregunten en torno a, a estos, a, a, bueno, a, en torno a este principio, ¿no? No sé si te respondí. Vale. Sí, muchas gracias. Si quieres, César, vale, tienes la mano levantada. Y, y no bien. sé cuánto tiempo tenemos Si estamos ya a las cinco y media ah, casi. ¿eh? Entonces, tu vamos. pregunta va a cerrar el encuentro, si te parece. Sí, ok, listo. Vale, no, más que una pregunta, es una, una idea y quiero que me la retroalimentéis desde vuestra experiencia. Y viene a la luz de, de, del, del modelo de gestión de esta reflexión que se ha tenido sobre la gobernanza. Eh, desde el análisis, digamos, amplio de, del tercer sector y la emergencia del cuarto sector, creo que hay una eh, transición de lo que es el paradigma de empresa-red, Okay. organización red muy centrada, podríamos decir, en el tercer sector y que resuelve un conflicto de intereses, de recursos, de gestión de recursos, a un nuevo paradigma que emerge dentro del cuarto sector, que puede ser el paradigma de la empresa en comunidad, ¿no? relacionado con lo que planteaba antes, donde lo importante es resolver el conflicto de la identidad. Esta es una idea y me gustaría que la retroventases. A lo mejor esto es muy descabellada, tal vez desde vuestra experiencia, dice, ¿no? Es que estamos todavía en un paradigma red y esto del paradigma de la empresa de la comunidad no, no lo vemos todavía en la realidad. Porque eh, no lo puedo plantear en una pregunta, porque como veis es un poco compleja, ¿no? Es decir, ¿será que, si la puedo plantear así, esforzando eh, en este momento, decía, ¿será que el cuarto sector emerge en una situación de una realidad que necesita un modelo de gestión desde la comunidad que resuelva conflictos de identidad frente a un tercer sector y otras formas organizativas que su modelo de gobernanza está más en el paradigma de empresa o de organización red? César, yo suscribo todo lo que has dicho, sobre todo lo último. O sea, si me permites, repito exactamente lo que, lo que has dicho, es que creo que es lo que está pasando. Y creo que es lo que por donde van nuestros caminos y más nos vale ir acompañados, ¿no? Porque al menos los que, los que pensamos lo mismo, los que tenemos esta experiencia o alguna parecida, sin ser exclusivos, ¿no? Todo lo contrario. Pero yo creo que sí, suscribo. Pues yo, yo, yo me uno también. Yo creo que... Que, que, que este es el camino. Un, un dato, por ejemplo, curioso es que Bicorp no permite certificación, por ejemplo, de empresas de, de fundaciones del tercer sector, porque en un principio estas deberían ya eh, desde su fundación tener elegido este camino de impacto social, así que no debería hacer falta hacerles un certificado, ellas de por sí mismas, como una fundación o asociación, deberían tener. Eh, puestas algunas medidas de, de impacto, ¿no? Pero, pero por lo demás, eh, sí, sí, también estoy totalmente de, de acuerdo. De todas maneras, también creo que hay una cosa que me, me, acabo de, de, me acaba de, de sugerir, Aga, que um, estamos hablando del cuarto sector y como, como algo que es como fuera de los demás sectores, pero en realidad es... Una, un sector que puede englobar a los demás, tanto por el propósito eh, que podría tener, mm, un, un propósito social que podría tener eh, el, el sector público, como por el propósito eh, lucrativo que puede tener una empresa, es decir, quiero ser eh, realmente sostenible en el económico para poder influir en los demás. Y como el propósito social e, y medioambiental que pueden tener también las, la, las ONGs, el tercer sector. ¿no? Por un la, lado diría esto, ¿no? el cuarto sector en realidad no es algo que tenemos que pensar como fuera de los demás, sino como algo que engloba a los, los demás, ¿no? colabora de alguna manera, ¿no? sin, sin fundir, y, y, y fundir esta identidad, sin dejar de, de tener su propia identidad, en realidad colabora con, con los demás. ¿no? Y luego, por otra parte, también es un poco también para que repensemos todos estos términos que muchas veces estamos cayendo en lo que, la oratoria de, de utilizarlo mucho. ¿no? Yo cada vez estoy, y, y mira que soy gerente de una asociación que se llama Sanas, Asociación de Empresas por el Triple Balance. Somos marca registrada como triple balance. Tú encuentras en la, en la Wikipedia, entras y, des, y ves, triple resultado, la primera referencia que te sale es Sanas en español. ¿Qué ocurre? Que, que está clarísimo cada vez más que el triple impacto en realidad no es algo también como tres dimensiones centrúfugas que van cada uno por su lado. Yo cada vez más veo que no puedes hablar del impacto medioambiental sin hablar del impacto social. Estamos en la crisis climática y estamos viendo a quién afecta más la crisis climática. A los más pobres. Entonces, ¿cómo podemos hablar de mejoras medioambientales sin pensar de alguna manera literalmente que tenemos que pensar también lo, en lo social. ¿no? Y así con todo, creo que es como un repensar también constante, un juego muy divertido y muy responsable también que tenemos que hacer siempre de lo que utilizamos, lo que, lo, lo, repensar cada vez que, que utilizamos estos, estos términos. ¿no? Eh, no sé si quería hacer una intervención. Hola, estoy con el móvil, no sé, no. Eh, estoy totalmente, como me perdí el debate, pero hasta donde llegué estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentaba César, así que me sumo. Vale siendo menos 25 y con esto de, de comunidad no yo era uno de los conceptos que me he apuntado no como que parte de, no sé por lo menos yo lo que eso conozco más lo que es la economía social y solidaria y el balance y creo que de esta forma hacer economía al principio comunidad y compromiso con el entorno está en el ADN, entonces no mejor que cerrar con esto cuando estamos tratando de lograr otro tipo de, de empresas no con algunos sellos certificados que nos incitan a eso, ¿no? Entonces, la verdad que muchas gracias a todas por este encuentro, la verdad, súper interesante y haría para más. Muchas gracias, Milla, muchas gracias a la Universidad de Zaragoza por el espacio y, y nada, esperamos vernos en otro momento pronto. Y, y eso, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que estoy realizando también para que las empresas cada vez más tengan estas, estas cosas en cuenta. Muchas gracias, muy reconfortante. Gracias. gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.